Bueno, los saludos, recuerden que mi nombre es Andrés Toro y hago parte de este maravilloso equipo de trabajo que es Sobseguros. Si usted es cliente de Sobseguros y me está viendo, le recuerdo, o más bien, le cuento que tenemos una invitación súper especial llamada el lanzamiento de la biblioteca de contenidos para corredores y agentes de seguros. ¿Qué es esto? Hemos identificado que ustedes tienen problemas y más bien áreas de oportunidad para poder tener presencia y buena presencia en el mundo digital y así vender obviamente seguros con todo este tema de la pandemia que nos obligó a estar desde las casitas trabajando. Así que nosotros hemos, digamos que construido una biblioteca de contenidos que luego les voy a contar más adelante de qué se trata, pero exclusiva para clientes de seguros. Así que regístrense, dejen sus datos y nos vemos próximamente en el lanzamiento. ¿Y qué no es? cliente de Subseguros, pues vaya a www.obseguros.com y nos conoce un poco, nos puede probar inclusive gratis. Chao, chao, cuídense mucho, regístrense pues.